C, Omen, J, Nahu y perros ladran flores en mi pecho. Cincuiscuitli, Wabo Balastica, flores y Pantehuanis, los con el nombre de todas y todos los presentes. En el corazón nos canta una mano de solos, tu y teotolalpa, chicuase, chicome, chipeye, chinahu y maíces de colores se me presentan. Matlacli, tierra donde sembrarse. Matlacli, palabras para que crezcan, para que broten, para que sean sustento. Diez, tlaófume, meshechía, tlayoli, desgranal seco, aquili, colorado, Disclito tostado, murcol, tlaoli segundo, tlaishkili, repuntado, yauy, yauy, yauy, tlaoli, moreno, negro, azul, Campa Xancoli, oscuro violeta violazo, guau, guau sendri, para curar luchado, ista claoli, maíz blanco para el metate, para el comadre, el alimento, con en el corazón, nos canta una mazorca de colores, guau tibitica en Toyolalpan, maclacri guancé, maclacri Atractivo a Jay, Atractivo a Naui, Atractivo a Macuili, Atractivo a Chihuacen, Atractivo a Chicone, Atractivo a Chiqueli, Atractivo a Chignawi, Sempoalico a Gorwa, a 20 ritmos, ríos, risas rituales, el baite, mi el amor carnal, mi lenón, mi clasofla, la comida, mi clacuali, el sueño, mi cochiste, el cacao, mi cacao, el pulque, mi oki, el dolor, mi toquoli la música en la noche en yoguale, el amanecer en la vejez en los poemas en Xicoacame, la familia en Xenjilistli, los amigos, las amigas, y no yo te los sagrados femeninos te oxiguan, los sagrados masculinos te oclacan, lo, lo buche, la gracia en Iclacolia, el enda, el don, mi vitali, el llamado, mi totalani. En el corazón nos canta una cuenta de 20 en las manos y los pies el tiempo, todo el tiempo pasado, incluso el presente incluso lo que en el futuro debe ser, está en mí está en mí, está en mí Meshlin Kapan, Se, <tose> Home, Ye chikome j Makleki 1-Nawi, Makleki 1-Mapuili Makleki 1-Ch妙n, Se todos los tiempos, antes, ahora y futuros están en mí, me habitan en Kapan ¡Vamos, Is okay. that